Comadreja, bienvenido nuevamente a mi canal Es un gusto poder saludarlos nuevamente No hay mucho para decir, pero sí es importante Tenemos novedades para nuestro Amado Concito, que nos hace creer que tenemos Juego para rato, y además Tenemos la temporada Número 6, The skies Todo lo que ha salido nuevo, así que ¡Vamos a verlo! Si bien no hay fecha confirmada para todas las novedades que los desarrolladores estuvieron hablando a través del canal oficial de Call of Duty Mobile, sí hay nuevas cosas. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a hablar acerca de todas las cosas que extrae la temporada número 6 de the Skies. Como primer punto y es algo bien sabido que está desperdigado por todas las partes del mapa de Battle Royale el Yakal, que es el nuevo avión. Este nos permite ponernos en el asiento del piloto y tener épicos enfrentamientos aéreos mientras nos podemos cuidar de los Misiles anteriores que están desperdigados por todo el mapa. Detalle aparte es que las bases de despegue de este están desperdigadas por el mapa. Creo que son 6 o 7. Y comentario aparte es lo difícil que es manejar este avión. Como otro punto importante es que tenemos la KSP-45, el nuevo subfusil meta, del cual no voy a hablar en este vídeo porque ya hice un video aparte. Te voy a dejar por acá, te voy a dejar la etiqueta para que puedas dirigirte a ese video y puedas verlo. Lo estuvimos probando. Y bueno, nos dejó algunas impresiones. No sé si buenas o malas, pero nos dejó algunas impresiones. Si tenemos el pase de batalla, vamos a tener la oportunidad de acceder a todo el contenido de Supremacía Aérea, incluido Bright Disruptor, Reyes Scar Pilot, Sophia Jadon y el robot táctico Ethan, además de Flying Jark. Otras recompensas incluyen proyectos de arma para la Jack 12, la Mano War, Locus y el nuevo KSP-45. Para los jugadores de multijugador, hay un nuevo mapa disponible que se llama. Vela, el cual está basado en la interacción de Carlos Duty Ghost. Este mapa es un entorno de varios niveles ambientados en las favelas de Río de Janeiro, donde vamos a poder luchar cuerpo a cuerpo a lo largo de las sinuosas calles. Tenemos que vigilar a los francotiradores escondidos en los escombros y utilizar la disposición laberíntica del mapa para poder flanquear a nuestros enemigos. El mapa es de un tamaño medio, alberga elementos para todos los estilos de juego, favoreciendo un equilibrio entre los enfrentamientos tácticos y los de fuego rápido. También vamos a conseguir recompensas en el nuevo evento Jackal. Vamos a tener que abastecer a la operadora alias Roboticist para repostar y mejorar su avión, completando las tareas diarias para conseguir las fichas de mejora. Tenemos que recoger combustible en multijugador o en Battle royal y recibir recompensas a medida que alias recorre mayores distancias durante el evento. Cuanto más rápida sea la aceleración de su yacal, más rápido se desplazarán las misiones. Lo que le permitirá obtener premios cada vez mayores, como el KN44 Cyberjet Excepcional. También tenemos nuevos desafíos de temporada. Ganar 30.000 puntos a completar los desafíos de temporada que nos permiten acceder a recompensas como la nueva arma funcional LCar 9 nuevos proyectos de armas y aspectos de operador, como así también podemos desbloquear la SPR208 Top Turtle. También tenemos rebajas, celebra el comienzo del verano con rebajas del, desde el 3 de julio hasta el 24 de julio, las cuales incluirán una reedición del sorteo Marea Alta y ofrecerá cajas con descuentos diarias, tanto de temáticas de verano como de supremacía aérea. Los descuentos oscilan entre el 10 y el 35% del precio original de compra. También tenemos personajes leyenda como alias Roboticist, además de un proyecto de arma de leyenda para la nueva pistola automática, KSP-45, así como otros objetos clave, como la llave inglesa de alias y un aspecto de tanque. Otros sorteos de la temporada de 6 incluyen otros operadores como Crabtree's Sky, Fury Stitch, Carbon Sentinel, Nicto, Devil's Legion, Firebrack, Magmageddon y Night Dragon. También hay sorteos de proyecto para otras armas tales como la KRM-262, M13, KSP-45 y LK-24. Todo esto va a estar disponible a partir del 30 de junio a las 02 hora peninsular. Pero esto no es todo, como les dije al comienzo del video, también estuvimos pendientes de la respuesta que los desarrolladores le dieron al canal oficial de Carlos of Mobile, donde se dieron el tiempo de poder hablar, por ejemplo, sobre alguna de las esperanzas para nosotros los creadores de contenido. Habrá que ver cuál es la letra chica de este supuesto beneficio. También se dieron el tiempo de hablar entre los nerfeos y bufeos de las armas, el porqué de cada uno de ellos. When evaluating the strength of a gun, we not only look at the peak rate and kill ratio, but also have more detailed data such as headshot short rate, kill ratio at different distances, to assist us in making decisions in all aspects. So when doing the analysis, we will look at the performance of the gun in each mode which is of course challenge we may strengthen some very weak gun in hard points which leads to this gun being too powerful in search and destroy and frontline mode the core goal of our gun balance is to have more guns on the field so you can see that while we continue to design new guns we are also continuing to buff old ones and the number of enhancements are gradually increasing we want a player to use their favorite weapons without getting frustrated by the gaps between guns Since our goal is to get more weapons on the field, pickerage is a key indicator. I know we have a lot of hardcore zombies fans out there. Um, we are looking at bringing the classic version of zombies uh, back to our game, the version that's uh, currently live in the version in China. Um, it's not quite as simple as just flipping a switch. It is a lot more complex than that, but it is something that we're looking at. Bueno chicos, eso es todo por hoy, espero haberte entretenido, no olvides suscribirte a mi canal, activar la notificación en todos para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video, regalarme un suculento y muy jugoso like, compartir este video, comentar qué te parecieron las novedades que hay para la nueva temporada que está en caer y los proyectos que los desarrolladores tienen pensados para el futuro de Call of Duty Mobile. Si quieres ver el video completo sobre estas y más preguntas que respondieron los desarrolladores, te voy a dejar un link en la descripción de este video para que puedas dirigirte al canal oficial. Me despido enviándoles un mordisco en las nalgas a todas mis comadrejas y si eres nuevo en mi canal, también. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!